La escuela educativa CREMX, porque los niños no vienen con instructivo. El día de hoy platicaremos del sueño y el neurodesarrollo durante la primera infancia. ¿Sabías que el sueño es necesario para que un niño alcance un neurodesarrollo óptimo? Una falta de sueño durante los primeros seis años de su vida puede ocasionar que un niño no logre un neurodesarrollo óptimo y lamentablemente esto sería irreversible en etapas posteriores. El sueño ha sido un tema muy estudiado desde hace más de 3.000 años por filósofos, teólogos, médicos y psicólogos. Los antiguos filósofos lo asociaban con predicciones sobre el futuro. Actualmente ha cambiado muchísimo esto y hoy en día los psicólogos lo vemos como una ventana que nos permite acceder a los recuerdos más profundos y más, y más reprimidos. Pero el tema de hoy irá enfocado a los grandes descubrimientos de la que la medicina ha realizado, junto con la tecnología en cuanto a los beneficios del, del sueño a lo largo de nuestra vida. Ciertas funciones del sueño son las mismas a lo largo de la vida, como reponer energía, memorizar los aprendizajes que hemos tenido durante el día. Sin embargo, existen ciertas funciones del sueño que van cambiando de acuerdo a nuestra edad. Desde que recién nacemos y antes de los 12 años, el sueño impulsa la producción de conexiones neuronales que representa los cimientos sólidos que nos permitirán aprender de manera rápida efectiva y permanente a lo largo de nuestra vida. Durante la adolescencia nos ayuda a reforzar las conexiones que más utilizamos y desechar las que no utilizamos. Y en la adultez limpia las toxinas del cerebro, impidiendo que se acumulen y previniendo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Pero antes de hablar de, de los beneficios y consecuencias de, de tener una buena higiene de sueño, durante los primeros seis años de vida, necesitamos definir qué es tener una buena higiene de sueño. Una higiene de sueños es un conjunto de hábitos que formamos a lo largo de nuestros años y que nos permiten dormir las horas que necesita nuestro cuerpo para tener un sueño de calidad profundo y reparador. El doctor Rudolf Tansy de la Universidad de Harvard define seis hábitos esenciales para un cerebro sano. En él establece el acrónimo SHIELD en inglés, que en español significa escudo, y no, no nos referimos a los agentes de madre. De esta manera, hace alusión a cómo estos hábitos representan un escudo que protegerá a los niños contra los trastornos de neurodesarrollo y los adultos contra enfermedades neurodegenerativas. S es de sleeping o sueño, de, o sueño en español. Es el primer componente de un cerebro sano y sin él, todos los demás se verán afectados. H, handling stress, que significa el manejo adecuado del estrés y la ansiedad. y de interacciones sociofamiliares. E, de ejercicio. L, en inglés es Learning New Things, que representa en español todo el aprendizaje, el estar cont continuamente estar aprendiendo a lo largo de nuestra vida. D, por dieta alimenticia. Pero a pesar de que propone esta, met esta metodología o esta, eh, estas propuestas eh, de S.H.I.E.L.D., el, el doctor Rudolf Tansy hace un gran énfasis en el sueño como el primer componente y es el tema del que, hablamos con el que hablaremos el día de hoy. Ahora, ¿cuántas horas debe de dormir un bebé? Las horas de sueño que necesitan varían dependiendo de nuestra edad. Por eso te compartimos esta tabla del tiempo de sueño infantil donde se muestra el tiempo que necesita dormir un niño en los primeros seis años de su vida. Revisa la primera columna para seleccionar la edad de tu hijo. En la segunda columna podrás ver el número de horas al día que necesita dormir. En la tercera columna las horas que, que debe dur dormir durante la noche y la cuarta columna el número de siestas que requerirá durante el día. Por ejemplo, un bebé recién nacido que tiene entre, cero y, en, entre los cero y los dos meses de edad, necesitará dormir entre 16 y 20 horas al día, de las cuales deberá dormir 6 o 8 en la noche, pero también deberá dormir entre 4 y 8 siestas a lo largo del día para cumplir estas horas que se necesitan. ¡Qué envidia, verdad! Sí. Pero adicionalmente, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa con un bebé que no tiene una cantidad y calidad de sueño. Existe una relación entre la falta de, de higiene de sueño y los trastornos de neurodesarrollo. Por una parte, ciertos trastornos de neurodesarrollo, como el trastorno de espectro autista, afecta la calidad y cantidad del sueño de un bebé. Por lo general, son bebés que duermen mucho menos y no coinciden un, un sueño profundo. Por otro lado, la falta de higiene de sueño afecta la maduración de, del cerebro como mencionamos anteriormente, y esto puede tener consecuencias que serán irreversibles en etapas posteriores. ¿Por qué? Y de esta manera se pueden aumentar las posibilidades de que el niño desarrolle un trastorno por déficit de atención. Ahora hablaremos de los beneficios que tendrá el bebé al tener una buena higiene de sueño. El sueño beneficia el desarrollo del cerebro y las funciones ejecutivas. ¿Pero qué son estas funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son todas aquellas habilidades que le permiten a un niño que le vaya mejor en la escuela, que se lleve mejor con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, que tenga una mejor capacidad de resolver problemas, entre muchas otras cosas. Aunque existen muchas funciones ejecutivas, en este video solamente hablaremos de los beneficios de las tres principales. La memoria. El sueño ayuda a los niños a recordar mejor los hechos, experiencias, nombres, palabras nuevas y todo lo que necesita aprender y todo lo que necesita aprender. Por ejemplo, cuando aprenden una palabra nueva, les permite recordar después de varios días de no escucharla ni practicarla. La atención. El sueño mejora la capacidad de poner atención en cosas que requerirán mucho esfuerzo. Por ejemplo, si tu hijo es de los que empieza sus tareas, pero se le dificulta mucho terminarlas porque se distrae con facilidad, el dormir bien le permitirá mejorar su capacidad de poner atención por más tiempo. La regulación emocional o autorregulación. La regulación emocional consiste en la manera en la que se reconocen nuestras emociones y manejamos la, las situaciones estresantes que nos produce dicha emoción. Por ejemplo, cuando pasamos por un problema fuerte y, y nos enojamos. La, regu la regulación emocional nos ayuda a calmarnos, pensar objetivamente y resolver el problema sin explotar. También, ahora vamos a ver los factores que pueden afectar el sueño desde el embarazo. Factores que... Eh, que comienzan en el diente de la madre, y por eso es importante que una mujer se cuide durante el embarazo, incluso que cuide su estado emocional, y de presentar depresión, estrés o ansiedad, que busque ayuda de un médico o un psicólogo. Cuando nos, estresa, nos estresamos, producimos una alta cantidad de cortisol y adrenalina, que al estar embarazada, el exceso de estas sustancias puede afectar el desarrollo del bebé. Recordemos que un bebé y la madre son uno y que todo lo que produzca y consuma la mamá será absorbido por el bebé. De la misma manera que consuma café, alcohol o tabaco, eh, la madre, esto tendrá efectos en el bebé, eh, cuando en, en la, los hábitos de sueño y en su capacidad de, de dormir cuando recién nazca. Durante el, el parto también se pueden presentar distintas situaciones que afectan el desarrollo del niño y, esto se verá reflejado en los problemas del sueño. Entre ellos se encuentran cuatro. La prematuridad afecta el sueño. Es decir, ¿a qué le decimos un bebé que es prematuro? Cuando el bebé nace antes de la semana 37 de embarazo. Recordemos que, la, la, que, un, sema, que un embarazo debe de durar idealmente 40 semanas. Cuando un bebé nace con un tamaño de cuerpo o cabeza más pequeña de lo esperado, te recomendamos consultar a tu médico para que te oriente si tu bebé está cumpliendo con su peso y su talla ideal. Depresión posparto. La depresión posparto dificulta que la mamá forme vínculos con el bebé. Esto en caso, eh, en este caso será necesario consultar a su doctor o a su psicólogo. Dificultades para la lactancia. Ya hablamos de la, la lactancia en el módulo anterior. La lactancia deficiente, donde el bebé no recibe la suficiente leche materna o de fórmula, afectará su capacidad de tener una buena calidad de sueño. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que les damos? Ya para terminar, te presentamos estas recomendaciones que mejorarán la calidad y cantidad de sueño de tu bebé. Uno, cortar el uso de las pantallas dos horas antes de dormir. Si bien antes de los dos años un bebé no debe de consumir pantallas, no debe tener acceso al celular, a la tableta, a la computadora, entre los tres y los seis años puede consumir un máximo de 30 minutos. Pero el usarlo antes de dormir afecta la profundidad del sueño, la latencia del sueño, la cual es el tiempo en el cual una persona se tarda en dormir después de haber apagado las luces. Procura, no, segundo consejo, procura no darle de comer pesado antes de dormir. Evita darles, darles comidas con mucha harina, grasas, por ejemplo, nuggets, hamburguesas o pizza. El estrés es el principal factor que perjudica el sueño a lo largo de la vida. Hay que brindar seguridad, afecto y cariño a tu hijo. Esto mejora los vínculos afectivos con la familia y baja los niveles de estrés. Y esto nos lleva al cuarto punto, ¿Cómo bajamos el estrés? Rutinas y horarios en casa. El tener los horarios bien definidos para despertar, para dormir por las noches, las siestas, ayuda a formar buenos hábitos que los acompañarán toda la vida. Si tu hijo o hija está acostumbrado a desvelarse, eh, te recomendamos no cambiar la rutina de golpe, sino paulatinamente. Por ejemplo, si se está acostumbrado a dormir a las 2 de la mañana, hay que comenzar a ajustar sus horarios haciendo que se duerma una hora antes cada tercer día hasta que se regule y que por, y por fin esté durmiendo sus horas. Quinto consejo, mantener la temperatura del cuarto fresca. Recordemos que cuando un niño o un una persona quiere dormirse, tiene que bajar su temperatura corporal 3 grados. Por eso recomendamos que un bebé, más o menos la temperatura que debe tener para que concile el sueño, debe ser entre 20 y 22 grados el cuarto. Eh, si, no, si tienes aire acondicionado, te recomendamos no dejarlo prendido toda la noche. Tan, tampoco que el bebé esté en el flujo del aire mientras está prendido, ya que esto pues, se puede resfriar. Enciende el aire acondicionado un rato y al llegar a la temperatura ideal, apaga. También te recomendamos no tapar demasiado a tu bebé ya que la, esta temperatura puede elevar bastante. Con los recién nacidos puedes usar un saquito de dormir o una pijamita que le cubra los pies. Con los niños eh, ya más grandes te recomendamos una pijama adecuada para mantener la temperatura ideal. Y si a pesar de seguir todos estos consejos, su hijo o hija no logra conciliar el sueño, te recomendamos comentárselo a su pediatra o médico de cabecera para recibir orientación adecuada. Pues bueno, esto fue Escuela para Padres y Escuela Creaducativa de Creme X. Porque los niños no vienen con instructivo. Y eh, si crees que esta información le puede ser de ayuda a alguien, compártesela. O sea, algún amigo, algún conocido, tú podrías estarle ayudando mucho más de lo que te imaginas. Esto fue Escuela Creaducativa de Creme X porque los niños no vienen con instructivo. Adiós.